de los dragones nuestra brujita tiene que ir a coger estrellas y va eh, haciendo puntos ya perdí eh, muevo a la bruja con la flecha de subir y bajar izquierda derecha y tres dragones me persiguen por el espacio y eh, la bruja eh, tiene que ir a, a coger estrellas y hacer puntos por lo tanto bien este juego eh, si lo vemos por dentro en el interior del juego eh, vemos todo su código, aquí vemos el panel de tareas, el panel de, de trabajo, donde vamos a ir colocando los elementos del juego, y aquí tenemos los, eh, lo que vamos a llamar los sprites, que son todos los elementos del juego. Una bruja, tres dragones y una estrella, son cinco los elementos que forman parte del juego. Este es el panel... Donde eh, decidimos qué tamaño puede tener eh, cada elemento, porque podemos hacerlo más grande o más pequeño, la dirección, el nombre que le damos a cada sprite. Y aquí, en este lado, es donde vamos a cambiar el fondo. Los fondos en Scratch son fijos, no, no se mueven. Eh, solo podemos poner eh, fondos fijos. Lo que sí podemos es cambiarlo. En la parte central del juego es donde va a ir el código que hace que se muevan o que actúen los sprites. Este sería el código que pertenece a la bruja. El dragón tiene su código, la estrella tiene su propio código. Y luego, eh, en las brujas, el dragón, todos los elementos, del juego le puedo cambiar lo que vamos a llamar el disfraz. Aquí viene como costumes. Eh, si yo tengo marcada a la bruja y me vengo a sus disfraces, veo aquí el disfraz. Y unas eh, herramientas para poder cambiar el color o poder hacer añadirle o quitarle cosas. Tengo una goma, tengo, puedo poner texto, etc. Y también sonidos. También puedo tener sonidos. En este caso tengo un miau que voy a quitarlo porque este sonido no me interesa. Eh, eh, el código, los disfraces y los sonidos de cada sprite. Estas son las partes en las que se divide la pantalla de trabajo de Scratch. Tengo también un zoom para poder acercarme un poco. Yo lo utilizaré bastante durante los cursos que voy a a grabar para que podamos ver con más claridad lo que pone cada texto y nada más. Luego, en este lado del código tenemos eh, todo el código clasificado según sean de movimiento, visuales, de sonido, eventos, controles, sensibilidad, etcétera y las variables. Bueno, hasta aquí las partes en las que se divide eh, de Scratch. En la parte de arriba es donde pondremos el nombre del juego y aquí en esta carpeta lo que hacemos es acceder a la parte donde están todos los proyectos. Cuando queremos entrar en uno, le damos al See inside y vemos por dentro eh, el proyecto. Es muy sencillo trabajar con Scratch.